Hola. Para los casos en los que no funcione la tecla de Windows para entrar en menú de inicio por algún problema o por cualquier motivo, lo único que tendremos que hacer es pulsar la siguiente combinación de teclas al mismo tiempo. La tecla de control y la tecla de escape.